Avanzando en este mes de marzo Avanzando un poquito ¿ah? Ya llevamos tres días Cómo Cómo vamos pensando Gracias Señor Gracias Señor por este optimismo Gracias Señor por esta alegría esperanzadora Que tú me das en esta época Sí, en esta época de cuaresma Porque tú me das esa luz Para ir entregándote Todo, todos mis quehaceres Mis pesares Para que tú, clavado en la cruz Resucites para la gloria tuya Veamos Y veamos qué nos tiene el Señor hoy día Recordemos que estoy por acá <ríe> no, bueno, muy gracias Señor Y por eso la Biblia no la tengo por estos lados No había donde vine Bueno y el Señor también ya les decía Usa estos adelantos para sacar la palabra de Dios Y hoy día en Romanos 12, 12 nos dice Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Constante en la oración, palabra del Señor, palabra de amor, gozosos en la esperanza, gozosos en esta esperanza que Jesús vino a darnos la vida, vino a decirnos no tengas miedo, yo venzo la muerte, venzo el mal, venzo todo. Y dice, sufridos la tribulación, sufrir con esa esperanza, sufrir ese sufrimiento ofrecido. ¿Ah? sin desesperación y por último constantes en la oración sabemos que en este minuto hermanito querido la oración es fundamental bueno ya habíamos comenzado ¿ah? con nuestras con nuestros ayunos y veamos ¿eh? este este descontento ah cómo es nada me conforma ¿Qué calor? Hoy el sol no me da mucho calor. Hoy en soluciones, yo prefiero el frío. Hoy qué frío, me voy a resfriar. Quiero el calor. Te fijas siempre, fijándome en el vaso, la mitad del vaso que falta y no en la mitad del vaso que tengo. Así que, hermanitos queridos, ahí fuera el descontento. ¿Y qué le vamos a pedir a Jesús? Que me llene de amor y de gratitud. Ser agradecido, ser agradecido con lo que tengo. Tengo más de lo que merezco, hermano querido, más que muchos otros, claro que menos que otros, perfecto, si así es la vida, y tú tienes más que otros que están pensando, hoy que tiene harto él, y tú crees que no tienes nada, así que hermano querido, nuestro ayuno de hoy, <risa> nuestro ayuno de hoy del descontento, seamos agradecidos, primero abrí mis ojitos, es que yo soy chiquita, no veo, pero pero tienes vida, y hay otros que son cieguitos no tienen mano, no tienen pie. Y hemos visto en Chile la Teletón, hermanos queridos, meses atrás, y creo que sale a todo el mundo la alegría de esos hermanos discapacitados, la alegría de esa familia que ha sido un regalo de Dios y una unión. Y según el aborto, chao, ellos no existirían. Así que hermanos queridos, fuera el descontento y digámosle Señor, lléname, lléname de amor. Y ser agradecido por tanto que me regalas y que tanto que no merezco. Gracias, Señor.